Viejo vendedor, tiene un local en la calle Corrientes, un lindo mercadito con pinta de mala muerte. Vidriado, mugriento y barato, las seis de la tarde y el tipo no abrió. No sé si es esperar, no sé si solo es cuestión. De Escúcheme, señor Basilio, y deme un poco de prioridad Que de vez en cuando a mí me toca encender el fuego No me mire con cara rara, si sabe bien lo que voy a llevar